UADC informa. Vinculación. La Universidad Autónoma de Coahuila firmó un convenio de colaboración con el Tribunal de Justicia Administrativa para llevar a cabo proyectos de modernización que demanda el Tribunal Administrativo en sus procesos. El objetivo del convenio es establecer bases y mecanismos de operación entre ambas instituciones para el desarrollo de programas académicos de interés común en los aspectos de formación de recursos humanos, investigación científica, tecnológica y humanística. Gracias al convenio que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila tiene con el Grupo DAVISA, 14 estudiantes de la Facultad de Ingeniería se incorporan a esta empresa para capacitarlos y obtengan experiencia en la profesión que desarrollarán en el futuro. Esta es la tercera generación de universitarios beneficiados que contarán con la oportunidad de conocer en el mundo real la industria de la construcción. Calidad Académica a través de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Red de Estructura, Función y Evolución de Proteínas, REFEP y CONACID, inviten los días 26 y 27 de octubre a la 14a Escuela de Proteínas, Fundamentos y Aplicaciones Biotecnológicas. El evento está dirigido a alumnos de licenciatura, maestría y doctorado de la UADC y de otras universidades que estén tomando cursos afines a química, biología y biotecnología. El registro debe hacerse a través de la página http puntos diagonal event diagonal 14a escuela guión de guión proteínas guión saltillo diagonal. Como parte de las actividades del inicio de clases, la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo la octava semana en la tutoría con actividades deportivas y de convivencia para estudiantes de nuevo ingreso y reingreso. El programa institucional de tutoría brinda apoyo a los estudiantes durante su trayectoria académica. El proceso conlleva una relación interpersonal entre el tutor y el estudiante mediante un contacto continuo y así dar el acompañamiento necesario para el cumplimiento de sus metas educativas. CULTURA Durante el mes de septiembre la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a disfrutar de las distintas opciones culturales que a través de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural ofrecen los diversos recintos y espacios universitarios como Cine Universidad, exposiciones pictóricas, presentaciones de libros, conciertos musicales, entre otros. Consulta la cartelera en el Facebook de la Coordinación DPC. INTERNACIONALIZACIÓN la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Idiomas de Saltillo, inició el diplomado en la enseñanza del inglés con valor curricular este mes de septiembre. Con esto, se busca desarrollar en los participantes las habilidades necesarias para la enseñanza del idioma inglés y así puedan convertirse en especialistas con técnicas y conocimientos pedagógicos que les permitan facilitar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma. Sustentabilidad la sala de seminarios Emilio J. Talamás fue sede del segundo Congreso Nacional de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Sol y Arquitectura, organizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila. Durante el Congreso se desarrollaron conferencias, talleres, ponencias, presentaciones de libros y mesas de trabajo en las que se abordaron temas como arquitectura, energía y medio ambiente, simulaciones solares, cambio climático, entre otros.